Personas, hasta el momento sin identificar, asaltaron las cabañas de Yabut, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Nagua. Según informaciones del encargado de dicho negocio, los individuos penetraron al local y tomaron como rehén al vigilante de turno. En horas de la madrugada, nuevamente, Yabut, apartado fue víctima de un atraco, ya por vez número 4 en la historia de este negocio. Eh, unos cinco delincuentes entraron encapuchados y agarraron uno de nuestros empleados y pues, de esa manera entraron a la caja llevándose alrededor de unos 25 mil, 30 mil pesos. Eh, la policía eh, llegó inmediatamente a, aquí, a déjà eh, pero eh, hacemos un llamado eh, porque la verdad es que ya esto está sobrepasando los límites ...la delincuencia que está arropando en la República Dominicana... ...así es que a las autoridades... Eh, ...mano dura con los delincuentes... Eh, ...para que todo esto eh, pueda finalizar... Eh, uno, de nosotros, ...uno de nuestros empleados... Eh, ...repito, eh, lo atacaron... ...un total de cinco delincuentes... Eh, ...también eh, rompieron eh, su frente... ...aparentemente con un cuchillo... ...así es que... Nuevamente, repito, a las autoridades en mano dura con la delincuencia porque esto hay que acabarlo ya. NTN, Arismendi la Antigua.